INGBU, una nube de conocimientos a su alcance. INGBU es una plataforma online de libros y contenidos universitarios que están escritos por prestigiosos catedráticos y profesores. Este recurso está disponible para los usuarios de la Universidad de Sevilla a través de la biblioteca. Y aunque INGBU contiene un catálogo multidisciplinar, sin embargo, podemos ver que en nuestra suscripción, las materias que abarca la plataforma son matemáticas, física, análisis vectorial, termodinámica, arquitectura. Es una potente herramienta, eh, no solo para el estudiante, sino también para el docente, y solo se necesita una conexión a internet para poder acceder eh, desde eh, su navegador habitual. Hacemos clic aquí y ya accederíamos a la plataforma. ING Book tiene muchas eh, funcionalidades eh, que hacen de esta plataforma un auténtico centro de estudio y consulta. Por ejemplo, podemos buscar... Eh, determinados documentos por título, autor y SDN o, por ejemplo, recuperar eh, los documentos de una determinada área, como en este caso, que vamos a recuperar los de Ciencias y Salud. Simplemente haciendo clic en el título del documento podemos acceder y eh, leerlo de manera online. Como veis, este es el visor de INGBU. Es un visor muy atractivo y con muchísimas herramientas, como podemos ver. Eh, recordar eh, que para usar estas funcionalidades es necesario hacer un registro personal en la plataforma. Vamos a revisar eh, todas estas eh, funcionalidades. La opción de búsqueda nos permite buscar... Dentro del texto completo. Por ejemplo, si yo pongo aquí toxinas toxinas.pr, pues me va a recuperar todas aquellas páginas donde aparece esta información. Puedo eh, ver la tabla de contenidos del documento, las miniaturas de las distintas páginas, puedo añadir notas privadas y notas públicas que además puedo compartir con otros usuarios. Desde aquí tenemos disponible la información del libro y podemos hacer una cita, incluso añadir a nuestro estante. El botón de, con el interrogante es un botón de ayuda y también aquí podemos enviar comentarios y sugerencias sobre la plataforma. Vamos a ver ahora el, el menú eh, lateral derecho que aquí lo tenemos eh, abierto, pero podemos contraerlo. Vamos a ir a, a un capítulo del libro y vamos a explicar todo lo que podemos hacer desde este menú. Por ejemplo, podemos poner la pantalla de manera completa. Podemos eh, leer el libro con una sola página o con página doble. Aquí tenemos acceso a notas privadas. Podemos eh, hacer una cita de una página concreta del libro y generar esa cita en, en el estilo que queramos. Eh, por ejemplo, en, en MLA. Y podemos, bueno, me la genera en MLA, APA Chicago y puedo copiarla en el portapapeles y pegarla en otro documento. Esto es una opción muy interesante. Podemos también subgallar y confirmarlo. Podemos también, por ejemplo, tachar algo que no nos interese, confirmarlo o cancelarlo. Podemos usar también un subgallado. Y también tenemos eh, para hacer anotaciones con un lápiz. Podemos borrar y también podemos ampliar el tamaño de la letra o ponerlo más pequeño. Si hacemos clic aquí al lado de nuestro perfil, nos vamos a la mm, biblioteca donde hemos, tenido, o, donde hemos ido guardando nuestros documentos. Podemos acceder, por ejemplo, al los últimos documentos o último documento que he leído y a los libros que he ido organizando, por ejemplo, en mis estantes, según mis intereses. Esto es todo. Recuerda que INGbook es una nube de conocimientos a tu alcance. Gracias y hasta pronto.